espíritu de confianza, en ese espíritu de vida que es Él. Con este librito de los cinco minutos del Espíritu Santo, más los hechos los apóstoles cuando lleguemos a fin de mes, pero mmm, ese cimiento de vida que vamos a tener, hermano, hermano querido, es el cimiento de la fe, del amor, y nada ni nadie nos va a echar abajo, nada ni nadie, nada que esté pasando, que estos problemas, que la iglesia, que aquí los cura, que los obispos Nada, son personas que se equivocan, son personas que hacen lo que no corresponde, son personas que hacen aberraciones, sí, pero yo nada me echa abajo, nada me hace dudar de mi fe, ¿sí? Bien, y mira, vamos a ver hoy día quién nos toca en nuestro librito, y sabe que hay cosas que nos van guiando, que nos cuentan el santo del día también, y también hay oraciones, y hoy día nos toca una oración. Y como ustedes me han dicho, que algunos están trabajando, que algunos están ahí con una actividad, eh, que, que igual escuchan de repente, pero no pueden así concentrarse. Bueno, no coloca después, pero si tú puedes concentrarte, puedes un segundito, a concentrarte, cerrar los ojitos, ir y, y siguiendo esta oración. Y si no te acuerdas después... La reza, aquí sacas palabritas, te acuerdas de más o menos el contexto y tú con tus palabras haces una oración mucho más linda para el Señor. Y mira, digámosle, Espíritu Santo, tú eres alegría que desborda, que se derrama luminosa en cada criatura. Muéstrame la belleza y la bondad de las cosas pequeñas, Enséñame a buscar siempre algo más en la vida, porque mientras hay vida, hay esperanza. Ayúdame a probar la alegría de Jesús resucitado. Dame la potencia de tu gracia para que todo en mí sea un testimonio de tu alegría. Amén. Aquí estamos diciendo que nos enseña a buscar algo más en la vida, no quedarnos ahí y que podamos realmente, ¿no es cierto?, a buscar algo, porque mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, hermano, hermano querido, Ana, no desesperanza, Ana, no a impaciencia, Ana, no al rencor, Ana, no nada, tenemos al Señor y eso me da esa alegría y me ayuda a ser paciente, sobre todo con los demás, como él, es paciente conmigo, y ahí, dentro de la oración que le hacemos, digámosle todos los días, Señor, ayúdame, ayúdame a tener paciencia con los demás, Señor, ayúdame a perdonar, Señor, ayúdame a ver las cosas positivas que tiene el otro, así como me gustaría que vieran en mí, y esto es lo que me ayuda, lo más positivo que hay en la vida, lo más alegre que hay en la vida, porque es la vida misma, la verdadera vida. Por eso, Espíritu Santo, ven, llénanos, llénanos, para que seas tú el que actúe en nosotros. Y mira, aquí ya vamos avanzando, vamos en Hechos 3, y veíamos el otro día cómo sanaba, ¿no es cierto?, a un paralítico. Y veamos ahora qué es lo que nos dice. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo, míranos. Ellos lo miraron esperando recibir algo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que doy, lo que tengo, te doy. En nombre de Jesús, Nazareno camina. Palabras, palabras del Señor. Palabra del Señor. Ahí Iban al templo, ya y había un enfermito que estaba ahí, siempre conocido por todo el mundo. Y lógicamente que miran a Pedro y pidiendo limona, le estaba pidiendo unas moneditas. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Le dice, no tengo oro ni plata, pero no voy a dejar de ayudarte, mírame. En el nombre de Jesús Nazareno, anda, levántate. Y él se caminó. Dejó ahí el manto y salió. ¿Qué significa que tú vas a hacer andar a los cojos? ¿Qué vas a hacer andar a eso? Sí, a los cojos no físicos, a los cojos espirituales, a esos que están ahí, que no saben caminar, que no están ahí. Y tú, no, no tengo plata, yo no tengo nada, que otros lo ayuden. Hermano, hermano querido, tú y yo podemos ayudar espiritualmente a tantos que están cojos y están esperando una oración tuya, una palabra de consuelo tuyo, un gesto de amor tuyo para levantarlo. Así que digámosle, Señor, ayúdame a ayudar a los demás en tu fe y en tu amor.